necesitamos una enfermera que atienda a los estudiantes el parque abandonado no hay, no hay no hay computadora no hay de nada y, y han ido llevando documentos han ido personales los grupos estudiantiles y este es el único el único método que no han dejado la lucha en la calle con eso le digo todo hasta cuándo quieren las luchas hasta que ellos no, no, no nos resuelvan con los problemas del licor y pepín aquí la lucha va a seguir, porque aquí los gobiernos, lo que viven es cogiendo dinero y pagándolo a los ingenieros, y los ingenieros robándoselo y no resuelven los problemas de los, de los escolares. ¿Qué grupo estudiantil está encabezando la botella? ¿Qué grupo estudiantil? Todos los de grupos estudiantiles, estamos aquí.